Dios mató a dos directores de música en Levítico capítulo 10 porque ofrecieron una alabanza que Él no había pedido. No tenemos ningún derecho a acercarnos a Dios conforme a nuestras ideas o opiniones o emociones. Tenemos que, no solamente tenemos que conocer a Dios como se manifiesta en las Escrituras, pero tenemos que acercarnos a Él conforme ...a los decretos de las Escrituras. Hay una gran necesidad de... ...de volver a una reverencia... ...pero esta reverencia... ...es el producto... ...de la prédica expositiva. Hermanos... ...tenemos que darnos cuenta... ...muchos pastores no pasan horas cada día... ...en las Escrituras. Minutos. La tarea principal de un pastor... No es crear un show cada domingo, ¿no? Un tiempo de diversión. Es, es, es, es proclamar la palabra de Dios. Y para predicar bien, tenemos que saber lo que la escritura dice, que significa que tenemos que estudiar bien, con diligencia la Biblia dice, ¿no? Entonces, los apóstoles, aún con el problema con de, de, de las viudas, es un problema muy grande, muy importante porque si uno descuida las necesidades de las viudas el Señor va a disciplinar pero los apóstoles dijeron tenemos que encontrar otros hombres nobles que pueden hacer ¿no? esta tarea para que podamos estudiar las escrituras creo que los pastores deben pasar mucho más tiempo a solas con Dios y con la palabra de Dios a solas en oración Es la única manera de sanar la iglesia Y la y la manera y el camino correcto Para poder tener un corazón De adorador De un adorador genuino Ay, me, me parece... Hablando de los atributos de Dios y de lo importante que es. recuerden Apocalipsis 5, el final, donde se, la, en la adoración celestial se dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y eso me parece que no está resonando en las mentes y en los corazones de la iglesia hoy. Yo escuché otro día, o yo leí otro día, un testimonio de un incrédulo ateo. ...que dijo, habló de una iglesia, no sé dónde, en Estados Unidos... ...donde él estaba escribiendo como un blog, ¿no?... ...que soy ateo, no creo en Dios... ...pero un amigo me invitó a su iglesia... ...y de verdad, me gustó... ...y voy a volver... ...porque la gente era muy amable... ...y la música, muy profesional... Y, y fantástica wow hermano no es correcto definitivamente no hay una un énfasis en la verdad en, en la prédica el, el, el ateo no escuchó nada ofensivo en la prédica hermano no, no había escándalo pero el evangelio según las escrituras es un escándalo para el hombre carnal entonces hay pastores que est no están entrando en el reino de Dios y no están permitiendo que otros entren Sí, pero a la vez tenemos que decir que en Latinoamérica especialmente hay también buenos pastores ¿No? uh, yo, yo trabajé en Perú y hay predicadores buenos y hay hombres buenos, pero necesitamos más Necesitamos más Sí desde, desde pastores Hasta la persona que sirve dando la bienvenida Hasta la persona que está sirviendo como mujer Y a la persona que toma el micrófono En algún momento de la, Del servicio de adoración ¿no? ¿Cuánta responsabilidad tiene aquel Que está eh, dando Cualquier cosa Pero que toma un momento para hablar En la congregación porque si al parecer existe una, una ignorancia de la importancia de esto y, y muchas veces la intención es precisamente motivar, como por ejemplo lo que hace un líder de música, que entre canción y canción vamos a, a ponernos de pie, vamos a, a unir nuestras manos, vamos, vamos, vamos, sí. vamos, vamos, vamos, dile al de que está a tu lado, sí. cierra tus ojos. En nuestra iglesia, um, especialmente cuando vamos a cantar un himno nuevo um, que nunca hemos cantado, uh -huh. Uh, un pastor quizás va a explicar la teología del himno porque uh, lo cantamos qué significa qué, cuáles son las doctrinas más importantes en el himno ¿no? Sí. y porque según Colosenses 3 la música hermano es, es didáctica comunica verdad o debe comunicar comunicar verdad y la música va a comunicar verdad o herejía tiene un joven de 17 años que sabe tocar la guitarra y cantar y le dice tú vas a ser director de música hermano. Es tan peligroso es hacer eso el que dirige la música debe ser quizás el mejor teólogo en la iglesia porque él va a dirigir al pueblo de dios a adorar a Dios y nosotros sabemos que es una bendición pero sabemos también en las escrituras es algo muy peligroso si tuviera un músico joven un hombre que ha sido dotado con un talento de la música está iniciando en la iglesia ¿cuál sería su consejo si se pudiera dirigir a él? ¿qué es lo que le diría? estás hablando de un joven que va a dirigir la música que, va, que, que está eh, en la iglesia, está asistiendo, tiene el talento Primeramente, tenemos que evitar a toda costa el pragmatismo. Un pastor puede decir, bueno, yo no canto bien, no tenemos otra persona, tenemos un joven que toca la guitarra y canta bien, él puede dirigir. No, es pragmatismo. Es pragmatismo. Necesitamos ahí un hombre santo. Recomiendo que el director de música que califica como anciano no tiene que ser anciano. Mira, las calificaciones del anciano no es algo solamente para ancianos. Con las calificaciones Pablo está simplemente describiendo un cristiano maduro y luego diciendo el anciano tiene que ser cristiano maduro, no neófito. Es lo mismo con el director de música. No podemos doblar la rodilla al pragmatismo si el pastor canta horrible, pero es el único hombre que califica debe dirigir la música debe hacerlo lo siento No, la alabanza no es un tiempo de diversión, no, no es simplemente cantar canciones es adorar al señor es otra cosa